بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا تآخذني فيه بالعثرات وأقلني فيه من الخطايا والهفوات ولا تجعلني Oh Dios mío, no me reprendas en este día por mis faltas. Y acepta mi disculpa en este día por mis errores y faltas. No me hagas recibir en este día las aflicciones y calamidades por tu poderío, oh, poder de los musulmans. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Vamos a hablar sobre los puntos de la súplica del decimocuarto día de Ramadán. Uno. La misericordia de Dios y su justicia. Está claro que todos los seres humanos, excepto los infalibles, cometen faltas en sus vidas. ¿Cómo sabemos que nuestras faltas pueden provocar la ira de Dios? Nosotros los creyentes buscamos refugio en su perdón y misericordia. Y le pedimos a Dios que nos trate con su misericordia y generosidad. Es por lo tanto que, en muchas súplicas islámicas, pedimos a Dios que nos trate con su misericordia y generosidad y que no nos juzgue con su justicia. Oh Dios mío, no me reprendas en este día por mis faltas. 2. Relación entre el pecado y las calamidades. No hay duda de que los pecados tienen muchos efectos destructivos que no se pueden pasar por alto fácilmente. Entre ellos se encuentran las calamidades y las dificultades que nos afligen por algunos pecados que cometemos. Al respecto, el imam Sadiq la pasa con él, dice en una narración, si cuatro pecados se difunden en la comunidad, cuatro calamidades caen sobre la gente. Cuando el adulterio prevalece, ocurren los terremotos. Y cuando la gente no paga el zakat, mueren sus animales. Y cuando los gobernantes oprimen, el cielo deja de llover. Y cuando se rompen los pactos y juramentos, los politeístas ganarán sobre los musulmanes. De hecho, el pecado es una de las causas de las calamidades y dificultades que enfrentamos en nuestra vida. Muchas gracias por escucharme. alaikum wa rahmatullahi